Y, bueno, pues ya estamos una vez más por aquí con ustedes, en vivo y a todo color. Así a, es. A todo color y A en todo vivo. color. Bueno, pues aquí estamos, sus amigos. Sus amigos de siempre, Herida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es, sean bienvenidos. Y pues estamos aquí, en vivito y a todo Así color. Así es, sean bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes a, a este tiempo del momento de momento de reflexión y pues eh, le damos gracias al Señor por la vida, por la salud que Él nos da, el tiempo que nos permite eh, pues estar listos, dispuestos para uh, ofrecer una reflexión más de, de tantas reflexiones que, que eh, hemos hecho y más que van a ver. Y macho, <ríe> más ver, hasta que el Señor vez. nos permita estar así aquí. Sí, es así. Vamos es. a re enseñarnos de y... la sabiduría, el discernimiento, <ríe> la palabra y todo para poder eh, enviarles eh, este mensaje. Así es. El, el tema de hoy, como ya pudieron haber leído ahí, un momento de reflexión, el tema de hoy, es una pregunta prácticamente. O, o una interrogante. Pues sí. La, la torre, torre de Babel. Ajá. Como diciendo, que es eso? La Torre de Babel. ¿En la Torre? <ríe> en la Torre. <ríe> en, la torre de, en la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Bueno. <ríe> este, Así es. Y es un tema. Eh, he estado buscando un poquito. Eh, hay poco que se pueda. Eh, eh, decir bíblicamente pues vemos que eh, más de dos mil años de esto Ajá. no no tengo fecha aquí no, no, no, no me da la biblia en es de estudios pero no, no me da eh, la fecha y la primera fecha que viene aquí ya eh, marcándome es eh, 1921 años antes de Cristo. 1921 años antes ya de con, Cristo. Ya con, con eh, Dios se llama Abraham. Uh -huh, uh -huh. Y ya de ahí ya, ya empieza a, a correr el, el tiempo. Pero antes de eso, pues eh, no, no, no, no hay fecha. No hay fecha. No, no hay fecha, así que eh, es, es la interrogante. Ajá. Eh, cuando. cuando Habla aquí de la Torre de Babel, que es en el capítulo 11 de Génesis. <coughs> no marca una fecha, eh, según pues los eruditos que hicieron, uh -huh. pues, que, que escribieron la Biblia ya, sí. en la forma que la conocemos el día de hoy. Eh, pero me llamó la atención sí. por lo que acaba de, de acontecer, tanto aquí en Estados Unidos, como lo que acaba de pasar en México y en Perú. Eh, con la cuestión de las elecciones de las la, las, elecciones, elecciones, la, sí. la, las elecciones las eh, elecciones para eh, elegir eh, elegir gobernantes y eh, gobernadores eh, o, eh, o, presidentes municipales y, X y X eh, diputados y X. Eh, en fin eh, aquí en Estados Unidos acabamos de de sentar sí, sí. en la presidencia acaba de, de entrar hombre por ahí el nuevo presidente. Y su mano derecha, la vicepresidenta, pues está allá en México. Kalahari. Y sí. acaba de estar allá en, en Guatemala. Y no, nos acabamos, no nos vamos a meter en la política, mm. es obvio, ¿no? no, no, Pe no pero, ya... pero sí queremos hacer una reflexión, simplemente. Eh, es, acaba sí. de fallecer un hombre, eh, pues vimos muchos videos de él de Yahshua eh, profeta de eh, llamaban profeta el hombre de Dios uh -huh. y pues bueno eh, controversial su, su ministración uh -huh. eh, había quienes les, les gustaba mucho y quienes no les gusta uh -huh. eh, como él ministraba pero así podemos hablar de de muchos, de, de muchos predicadores sí eh, por mencionar eh, algunos de ellos eh, Jimmy Schwaber el eh, eh, sí, no, pues, eh, sí. hermano de, de ella de, de Guatemala este, eh, Cash eh, Benny Hinn eh, y, y otros más atrás eh, controversiales porque hay quienes les gusta y quienes no les gusta. Eh, ahorita, pues, uh, eh, dentro de, de, de los que están más, como diciendo, de, de moda, o por decirlo así de esta manera, eh, está este, el momento que, eh, que, que, que lo hemos visto un montón de veces también, Ajá. Eh, a Lucy. Y hay más, más gente. Hay, hay cientos, cientos de, de, de ministerios. Como hay tantos y tantos este, políticos y, y partidos políticos, uh -huh. eh, unos que son tipo de dictadores, otros de socialistas, otros comunistas, sí, eh, hay, hay, y otros eh, demócratas, y, y otros, de pues, ¿a ver? ¿Qué, qué, ¿qué serán? Eh, en, entonces. <coughs> Eh, y todo esto es una confusión Sí, sí, y, sí Y viene a, a, a aquí a, a resultar como una torre de Babel Una torre de Babel Sí, porque cada quien este, Piensa diferente O se hacen cosas de, de diferente manera um, para, para beneficio de, de, de la persona Para su ego Para, bueno, es que Realmente ahorita la, la humanidad está tan. Mmm, hay, hay mucha intoxicación. <risa> bueno. <risa> intoxicación okay. es, es, es mental una de, eh, y espiritual sí, y, es una y manera de, de, de todos. De, sí. de, de decirlo, ¿verdad? Eh, eh, en, en las religiones pues nos pasa exactamente lo mismo. Eh, las diferentes doctrinas, unas consideramos muy erradas, o, otras más acertadas, o, otras pues, de dudosa sí. eh, preparación, eh, como pues vamos a hablar de dos, tres, cuatro días ellas nada más, con, no, como para poner un ejemplo. Eh, eh, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, los Adventistas, los Metodistas, los Bautistas, y etcétera, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y cada uno tiene su propia doctrina. Sí, así es. Y lo más tremendo los es, eh, co o... como los mormones y como los testigos, que han hecho hasta una Biblia especial. Sí. ¿Verdad? este el, el, el, Aunque usan la Biblia, pero usan el libro del mormón, de los, sí, los sí, mormones pues, eh, y los testigos su, de Jehová. A, pues, su manera, tienen, a su a su doctrina, a, porque a su pues doctrina, son, son doctrinas de, de, de hombres. Eh, y, y así por el estilo, así, ¿no? Así, así, así es. Eh, y, y no queremos hablar mal de ninguna, ni queremos ensalzar alguna en particular. No, no, no. Sino sí, no, que, que parece que estamos en la Torre de Babel. Sí. sí. Eh, ¿Y por qué en la Torre de Babel? Bueno, vamos a leerles el pasaje que se encuentra en Génesis 11, para que vayamos eh, entendiendo, ahí entendiendo más, más un poquito. Menos, ¿sí? Eh, y disculpen, hay unos jardineros ahí trabajando. Así este, es. El, el, eh, el capítulo 11. El capítulo 11, uh -huh. de 1 a 9. Ok, nos dice así de esta manera: te, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Fíjate, me gusta cómo empieza aquí el, el tema. Uh -huh. Tenían entonces toda la tierra, una sola lengua y una misma, una, unas mismas palabras, sí lo que quiere decir que todo el mundo se podía entender, todo el mundo se podía entender, pero ahorita, ah no pues cada quien tiene cada quien tiene su lenguaje este y, y diferentes este interpretaciones por ejemplo en, en la palabra hay quienes la interpretan de una manera, de otra manera, de otra manera, y entonces es cuando viene las confusiones Ajá, que sí. la gente dice, bueno, ¿a quién le creo? Eh, nosotros en México le llamamos eh, los, los chicles eh, o las gomas de mascar hay quienes los tiran, hacen globitos eh, les gusta hacer unas bombas o que que Los los globos, globos es, <risa> eh, y cada quien hace, hace a su manera a, su manera, eh, esa a goma o ese chicle sí, verdad sí, sí, a sí. quien les gusta que, que tenga sabor a, a, a menta canela a, diferentes, a diferentes diferentes diferentes eh, entonces pero es como todas las cosas como los refrescos o como la, los, los, los jugos las, las malteadas las, la, la, la la nieve o, el, pues, el esquino, como todo lo que hay dejar. ahorita de, de sabores, pues acá quien le gusta diferente sabor. Eh, eh, exacto, las comidas, pues que tacos, que popuzas, que eh, enchiladas, que... Sí. Eh, bueno, tantas cosas. Tantos platillos que se pueden servir y, y todo sirve es, para comer en un momento dado, ¿no? Bueno, hay quienes hasta se comen pues eh, las eh, muchas hierbas muchos hasta animalitos hormigas or, or, sí y, sí a, uh, chapulines y no chapulines y, y, y gusanitos y, y víboritas y, y, y bueno ¿no? es todo un tanta show cosa. todo esto no entonces hay tanta hay tanto de dónde cortar por así decirlo Así, es, así y, es, Y nosotros hemos querido hacer simplemente una, una, una, reflexión. Reflexión. Nada una más, reflexión. Una reflexión. una reflexión. Porque dice aquí que entonces toda la tierra tenía una sola lengua y una y una unas, unas, unas palabras. Ajá, ajá. Si eso hubiera continuado igual, pues casi sería el problema. No hubiera habido uh -huh. ningún problema. Todos. Parejos y todos contentos y felices, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, así a lo mejor habría diferencias. Pues okay. sí. Y, si y, y aconteció dos? que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Uh -huh. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les eh, sirvió el ladrillo en lugar de piedra Y el asfalto en lugar de la mezcla O sea, okay. de, de cemento Exacto, o, o sea que Tuvieron la buena ocurrencia ¿verdad? Ah, pues vamos a hacer ladrillos ¿no? Los cosemos En lugar de, del adobe nada más ajá, de, de, ajá. De, que con la lluvia, desmoronando, sí, para, pues que, que, se, para, se hace para que sea más resistente, para que para tuviera resistencia, entonces el, el, el, el lodo sí, eh, sí. hecho ladrillo, el, el barro, sí, eh, eh, se, se, se cose Ajá. y pues es como, como una piedra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no era igual estar cortando las piedras como claro. cuando se hicieron tantas pirámides claro. y todas esas cosas que tenían que llevar unas piedras enormes. Eh, yo no sé cómo hicieron las. Que hacer de, en ajitos, esas, esas torres, ¿no? Que este, hacer mol, moldes como galletitas y ponerlas a hornear. Era M más fácil. Bueno, bueno, era más fácil. Entonces, ellos nos pues, ponen dando cuenta de que la, la Biblia nos da cada nota para reflexionar. Para reflexionar también. ¿Verdad? Sí Entonces, eh, ¿y qué dijeron? Y dijeron: Vamos. Edifiquémonos una ciudad y una torre. Edifiquemos cuyo, una, una ciudad y una torre. Una torre. Uh -huh. Cuya cúspide eh, llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió uh -huh. Jehová para uh -huh. ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres bueno entonces tuvo que intervenir Dios ahí en el asunto sí bueno, ¿qué, qué están haciendo estos cuates aquí ajá, ajá. usando un lenguaje popular qué están haciendo estos bárbaros estos muchachitos aquí qué están haciendo y, y qué hemos hecho <coughs> perdón qué hemos hecho con las diferentes doctrinas que hemos hecho. Quiero incluirme sí, o sí. que nos incluyamos porque cada un predicador sí. pues va hacia una tendencia. Claro. claro. Y <coughs> si fuéramos un partido político, pues tendríamos una tendencia. Uh -huh. Ya en Trump era diferente a al cuate que está ahorita, este, eh, yo ah, Biden. Biden, ¿verdad? Uh -huh. Y si vemos en México, pues L Obrador es diferente a, a, a, a... El que se fue ya, ¿cómo se llama? Usted? Peña Nieto okay. y uh -huh. Peña Nieto diferente a... a, a Felipe Calderón uh -huh. y Felipe Calderón diferente a... A, a, Fox. a Fox y Fox diferente a, a los anteriores antes y, y, y, y así podemos llegar hasta hacia, hacia el principio sí. ¿verdad? Uh -huh. y así es en Guatemala y así es en El Salvador y así es en Perú y en Chile, en Colombia, en Venezuela en todas partes del mundo <coughs> y si se trata de gobernar un pueblo ¿por qué nos complicamos la vida? Y si tratamos de predicar la palabra de Dios Y te, todos tenemos un solo libro Así es Porque complicamos la vida Exacto No hay necesidad de complicar tanto las cosas Entonces el señor dice ay, Ajá, eh, eh, y, y yo quiero tratar de escucharte la voz del señor diciendo Ay Rafael, ay Elida <risa> ¿Qué están haciendo ustedes también? Sí ajá y, y cada predicador y desde el inicio desde el inicio bueno cuando Jesús anduvo aquí en la tierra le pasó lo mismo a él sí sí sí porque pues los, los, los que estaban los los religiosos pues los religiosos de aquel entonces Sí, no, no. Los uh, saduceos y los fariseos los y, los, y, y, y toda esa gente querían no. adorar al mismo Dios, pero cada quien tiene sus costumbres. Sí. Tiene sus normas, tiene sus, sus dogmas, y cada quien pues, sus, sus dioses. Eh, sí. Tenía su, su poco chicle. Uh -huh. Y ya sea que lo hicieran o lo hicieran globitos o <ríe> cada quien. Uh -huh. Sí sí te... eh, tenía una interpretación diferente diferente diferente porque el pentecostal es diferente al metodista o al Bautista, eh, al primiteriano al nazareno pues por lo mismo y, estoy mencionando sin nombres Así eh, nada más. sin hablar mal de nadie no no no no yo no fue tampoco bien verdad pero bueno no, y es que ahorita, ahorita no, no sé, ya hay mucho, muchas este, denominaciones. Pues más de 400. Muchísimas, muchísimas. Entonces, eh, qué tremendo eso, mi amado, mi amada. Cuando tenemos un solo Dios y tenemos una sola palabra, Así y ya también. como nos enredamos. Sí. Es como... Por ejemplo, ¿tú, tú que conoces más de cocina que yo ¿qué, qué, cu ¿Cuántas cosas se pueden hacer Con la masa Con la ma masa de maíz Sí, no, eh, pues un montón de cosas Tortillas Tamales este um, Las gorditas Las pupusas uh, Los tacos de una y otra forma Diferentes cosas ¿no? Eh, atoles y bueno ¿cu ¿Cuántas cosas se champurrao. puede hacer? Las ya <risa> en fin Uh -huh. somos muy dados a, a, a crear a crear, sí, sí a Son ser, de una manera, de otra manera y muchas recetas hay muchas recetas y entonces la, las recetas espirituales vienen a ser como las doctrinas o bien ser como los uh -huh. partidos políticos estaba escuchando desde de allá de Perú Uh -huh. La doctrina del, del que está ahorita Como candidato principal O, o ya, ya ya ganó, no sé exactamente la, la doctrina de él es como la de Chávez De allá sí, de Venezuela sí. Y uno, ay señor mío Pero cómo es posible Que haya gente que Sí Sí, no están tratando de que toda Latinoamérica Sea lo mismo eh, Entonces No nos estamos dando a entender bueno, espero <risa> <risa> espero porque eh, esperamos por, por qué somos tan conflictivos para entender para comprender escuchaba a un hombre este lo, lo que decía no con respecto a, a al, al conocimiento uh -huh. Cuando llega un, un conocimiento más, más diáfano, más, más limpio, más puro, más, más limpio, uh -huh. podemos entender mejor las cosas. Claro, claro. El problema es cuando nosotros damos una interpretación. Uh -huh. Sí, pues sí. Podemos estar hablando de un mismo pasaje bíblico e interpretarlo de, de mil formas. En la política sucede exactamente lo mismo. Pues yo comparo mucho la política con, con la cuestión de, de las doctrinas eh, de, de, de iglesia o, o, sí, sí. o que están relacionadas con Dios. Aunque Dios no se mete en esa cuestión de las doctrinas, pero eh, somos muy dados nosotros a hacer nuestras propias doctrinas. Sí. Ah, como nos gusta inventar. Sí. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Todos queremos servir. Así es. Pero muchas veces lo que hacemos no sirve. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no amasamos bien la masa. Sí. Así. Eh, o no, lo como lo amasamos, no es para el gusto de todo el mundo. Claro. Entonces ahí es donde, pues, uh, hay países donde la, la, la tortilla de masa, como la conocemos nosotros, ni la conocen. Así. Usan pan. Uh -huh. Pero no toda la gente usa el mismo pan. Así es. Entonces, ni todo el mundo lo hornea igual. Correcto. Entonces, ¿quién tiene la, la razón? Eh, ahí el, eh, ahí el, el problema, el detalle. ¿Quién tiene las mejores tortillas? ¿Quién tiene los mejores tacos? ¿Quién tiene las mejores popús? ¿Quién tiene eh, la, la mejor carne asada? ¿Quién tiene, quién, quién tiene el mejor platillo eh, más nutritivo, más más nutritivo? y que, que tenga más propiedades para que los cuerpos sean más sanos uh -huh. ¿quién? sí, no, pues es uh, hay, hay diferentes, diferentes uh, cosas, diferentes maneras de, de cómo cómo hacer diferentes platillas de, de, dependiendo de, de, del, del país la región, si en un mismo país, diferentes regiones hacen las cosas de diferente manera ¿Sí? imagínate, mundialmente no o sea, eh, eh, sí. son cosas tan, tan tremendas pero fíjense si todos dependemos de un solo Dios uh -huh. y de una sola palabra al menos en la cuestión de, de, de en relación con Dios pues todos debemos ser más, más parejos no, no tan chiquitos claro. eh, es como cuando vemos las montañas Ay, Dios mío, cuánta montaña, de, bueno, que, que cada centímetro, que, que cada, cada metro es tan diferente un espacio del otro. Sí, es, es muy diferente y, y, y, y es tan, tan sencillo, ¿verdad? Las cosas del Señor. <risa> Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Lo, lo primero que pides es el corazón, Sí. el corazón del ser humano. Pero, sí. la, pero ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Qué queremos de la mente de nosotros. Ajá, Queremos darle. Ah, es que yo creo así, señor. Pues, sí. Entiéndelo, pues yo, yo sí creo. Sí, sí, sí. Ay, es que, eh, sí, pero no, no, no es mi voluntad. Esa es tu voluntad. Pues sí, pero pues, tú me dices la, esta voluntad que yo tengo, porque este es el conocimiento que yo tengo. Pues viene de ti. Pues yo no te enseño así. No. Pero Porque lo por de tal eso. manera amó Dios al mundo, es que dio a su Hijo un ingenito, para que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, este y, y, ¿por, qué? ¿por qué debemos de, de creer en, en, en tal y cual y cual santito si sí, es un, únicamente Él? A nadie tenemos que darle este honra, gloria alabanzas y alabanzas y, y creer en en, ¿En mil... tantas cosas en sí, tantas cosas, entonces este, es tan sencillo pero queremos hacernos complicada la, la, la vida entonces vamos a ver ahí el verso 5 nuevamente sí, sí y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová de aquí el pueblo es uno y todos esos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y, y ese es el problema. Como diciéndonos, son muy tercos. Sí. Bueno, eso es un lenguaje vivo eh, sí. español. <risa> <risa> son muy tercos, no, no, no entienden. Por eso, cada doctrina, cada partido político, cada costumbre en cada país, viene a ser diferente. Así es. Si estamos hechos a la imagen de Dios. La imagen de Dios. Si nosotros estamos hechos a, a, a la imagen de Dios. Uh -huh. Y Dios creó solamente a un hombre y a una mujer. Así es. Y de ahí le dio la, la chance de que se desparramara. Uh -huh. Multiplíquense. Sí, sí, definitivamente. Y ahí en la multiplicación es donde viene el, el, el, el ajuste. Porque si vemos aquí un poquito atrás. ¿De dónde viene todo eso? Pues viene de cuando Noé. Sí, después del diluvio. Ajá. Cuando Noé que eh, cuando Dios ve la, la maldad de los hombres. Ajá. Fíjate. Ahí en el, verso seis de, de, de, eh, perdón, en el capítulo 6 del mismo libro de Génesis. Sí. Y dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, uh -huh. y les nacieron hijas, uh -huh. y viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Uh -huh. Y por ahí empieza el problema. Sí, sí, sí. Entonces cuando ya todo se empieza a descomponer en aquellos días, uh -huh. Dios tuvo que hacer algo. Él, él quería acabar con todo. ¿Por qué? Con, porque dice aquí la escritura. El, el hombre y los, los, los animal, animales y todo. Quería raer todo de la faz de la tierra. Porque pues, la maldad era mucha. Fíjense lo que dice el verso 6 del capítulo 6 de aquí de Génesis. Sí. Dice hijos. Y se repitió. seis sí. 6-6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Fíjate. El Señor se arrepiente también, ¿eh? Uh -huh. Y los arrepentidos del Señor son, son tremendos. Oh, sí. Por eso hubo un diluvio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a seguir leyendo hasta allá. El, el verso 7. Sí, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a uh -huh. los hombres que he creado desde de el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué tremendo, hija. Sí. Que Dios mismo, lo que él creó con sus propias manos. Haya él dicho eso. Es, es como sí. si el alfarero... Hace una vasija, hace un vaso, un hace una jarra, un jarrón y se arrepiente de cómo le quedó. Y paz le da. Y, y lo destruye. ¿Mm? Entonces. Pero Noé. Es... Pero en el verso 8, me gusta lo que dice allí. Uh -huh. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ajá. Entonces ahí empiezan. Una nueva generación por así decirlo uh -huh, uh -huh. porque qué? Porque le dicen de construir un arca Sí Construye un arca Y ya habla la gente uh -huh. Si no se arrepienten Un diluvio uh -huh, uh -huh. Así es Y se si viene el diluvio Sí, pues es que la gente no creía no, no creía porque pues, nunca habían visto llover. Y bueno, decían no, que estaba loco ¿Cómo estaba haciendo eso? Y en el monte. Y en el monte, ¿no? Pues está bien loco. Entonces mi mamá mi amada es, es para, nada más para reflexionar no, no es uh -huh. otra cosa más que para reflexionar en lo que vemos en lo que hacemos, en lo que decimos cómo caminamos, cómo vamos, cómo venimos cómo hacemos y cómo estamos y, en fin Así es, así Entonces, es. Entonces tiene el capítulo 7 y habla del diluvio. Uh -huh. Entonces, pero ya, ahí ya no había hecho larga. Y a larga Esa. solamente entró su familia porque los demás no creyeron. Uh -huh. Y cuando la puerta se cerró, los demás ya, se fuera. Ya, ya no hubo. Ya no hubo entrada. Y un día se va a cerrar la puerta. Ah, sí, sí, sí, ya, ya, o sea, va a suceder y dice la palabra. Cuando como, el Señor venga por su iglesia... Como en los tiempos de Noé, sí, definitivamente. Viene, Señor, se lleva a la gente, hay quien no cree en, esa, en, en eso no, no. de que vamos a ser arrebatados. Hay quien no lo cree. Sí, no, no lo cree. Hay doctrinas que no lo creen. Y la gente incrédula pues, pues, no lo cree. Sí, ¿verdad? sí, no. Entonces... Es no creen en Dios, pues me, me hacen lo que la, la escritura enseña y dice. Uh -huh, uh -huh. Entonces es como, como el diluvio. Uh -huh. Viene un cambio. Viene un cambio. Es como cuando, cuando dice ahí la escritura, cuando habla de las vírgenes. Uh -huh, uh -huh. Las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas. Y las que no estaban preparadas. <coughs> las cinco es, sensatas y las cinco insensatas. Entonces, ¿cuántos sensatos y cuántos insensatos habemos ahorita en el mundo? Es ahí el, el, el problema. Doctrinalmente, políticamente, y como hacemos las cosas en, en esta vida. Sí, de, definitivamente cada, cada, cada cabeza es un mundo y, y, y cada uno tiene su corazón y, y y, y a, andan en, en pos pues de qué, o sea, en, en lo de, de, de esta tierra, en las cosas materiales, pensando cómo hacerlo, cómo no hacerlo, qué comprar, qué no comprar, qué hice, qué no hice, pero, pues, no, no, se, no se le da un, un tiempo al Señor para, para preguntarle, Señor, lo que estoy haciendo está bien o está bien, dirige, dirige mi vida, dirige mi corazón. Pues no, no, no, no, no, no. Se, ¿Se han olvidado? Vamos a, ahora, ahí en el mismo 11 que estamos ahorita, sí, ahora el, nos vamos a, en el, a, en el siete, ocho. al ocho. Uh -huh. Así, los partió Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ya cuando ya no se podían entender, pues dejaron de edificar, porque ya no se entendía el uno con el otro. Exacto, exacto. Entonces, pues, se empezaron a mover se empezaron a mover la gente Sí, sí ahí, ahí en el 7 en el, en el, en el Era, ahora pues Descendamos, dice, y confundamos Allí su lengua, para que ninguno Entienda El habla de su compañero Y, y tal parece que, que estamos En las mismas condiciones uh -huh. Hasta hay una canción Que dice, estamos en las mismas condiciones uh -huh. Doctrinalmente políticamente y, y como naciones cada nación tiene su propio sus propias reglas, sus propias costumbres. Así es. Entonces, ¿por qué dentro de un documental que estábamos viendo? Por ejemplo, Noruega es muy diferente a Suiza, A Alemania, a Italia. Pero cada uh -huh. uno de sus países tiene sus usos y costumbres. Sí. Así es. Y cada uno tiene cosas buenas. Pero no todas, todas, todas son buenas. Son buenas buenas, buenas, claro. buenas. Uh -huh. Y sobre todo cuando hablamos de los impuestos, pues, unos, hay impuestos altísimos en algunos países. Uh -huh. Uh -huh. Y luego cada uno que no le gusta pagar impuestos... Sí, pero este, o sea, bueno, son son este, a los. Uh, las la maneras de cómo gobernar un, un país, ¿verdad? Sí, sí pero es, estamos viendo las la diversidades que hay. Diversidad, sí. claro, claro. Entonces, pero hay, hay gente que sí le gusta uh -huh. que le den las cosas gratis. Sí, porque. y que, <risa> y que sí, no le es, cuesten. Es que, es que no puede ser todo gratis porque. Todo cuesta. A alguien le va a costar. Exacto. A alguien está costando, no es que sea nomás gratis, gratis, gratis, no. Y, y a veces no se entiende eso. Y por eso se vota a veces por partidos que, que ofrecen lo que no pueden cumplir sí. con la gente. Y sobre todo cuando no hay los impuestos correctos y adecuados. Sí, exacto, porque este, o sea, los impuestos, este son de la, de la misma gente ¿verdad? Que, que trabaja, eh, que paga sus impuestos y, y todos debemos de pagar impuestos, todos parejitos, no unos y otros, ¿no? Y hasta Dios lo establece como, diezmo, como también, diezmo también, como un impuesto, sí. el impuesto para Dios. Así es. Entonces, ay, entonces ahí en el ocho, se si así los espació Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por mm. esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los espació sobre la faz de toda la tierra. Y, mm. y, y podemos decir, y ahí fue donde está la, la confusión. Y hay una gran confusión que no que se sabe o no se ha sabido realmente dónde se, se edificó. Eh, se cree que fue allá por Irak, allá, eh, eh, por allá por sus rumbos, este, eh, por allá por Bagdad, por allá eh, cerca de, de, Turquía, de Turquía, más abajo de Siria. este por allá, por allá, eh, pero allá por Irak se, se supone que por allá es, uh -huh. es, es donde fue sí, esta situación, se Ajá. Eh, eh, pero no se tiene todo el conocimiento total porque qué pasó, pues quién sabe. Uh -huh. Entonces para allá para concluir. Porque si tenemos un solo Dios uh -huh. Y tenemos al Dios verdadero Porque así lo creemos Amén. Y tenemos una sola Biblia Tenemos una sola palabra Amén, así es, Fíjense, nada más que, eh, eh, es. En, hay, hay un programa que Tiene como 120 eh, Traducciones diferentes De la, de la Biblia Dios a la hoy, día a día, la nueva versión internacional, uh -huh. la versión antigua, eh, en fin, hay como 120 eh, diferentes. Todas tra tratan de decir lo mismo, uh -huh. pero con diferentes, Diferente diferentes formas, lenguaje, iglesia, sí. en inglés, en francés, sí, en chino, sí. en ruso, eh, en fin. Pero si sí, el mensaje es uno solo, Dios lo dio. Uh -huh. Y por ese solo mensaje de los primeros escritos, tuvo que ver Martínez, para que nosotros pudiéramos tener las traducciones que tenemos. Sí, exacto, así es. dice hasta dónde ha corrido la sangre del ser humano, que para que nosotros podamos tener este libro que le llamamos la Biblia. Uh -huh las sagradas escrituras. Alguien tuvo que morir. Sí, sí, sí. Para que lo pudieran traducir. Para que lo pudieran traducir. A manera sí. tal de que nos pudiera llegar ahora a nosotros en el idioma español. O en el idioma así que es. tú hables o que, que tú entiendas. Exactamente. Y no estamos así hablando es. más que del mismo Dios. Jehová, los ejércitos. Solamente. Del mismo Jesús. El mismo Jesús, así es que vino a ser Dios humanado y nacido de mujer uh -huh, uh -huh. y que esa mujer le han puesto muchos nombres en el día de hoy y ya por muchos años uh -huh. Así es. en cada país te han puesto un nombre diferente a esa mujer pero no la presentan como aquella mujer que tuvo a su bebé, que lo vio crecer hasta que lo crucificaron uh -huh. y que ella siguió viviendo después de que Jesús fue Sí, querido. claro. Y, ¿Y pasaron que... 40, 50, 60 años, no sé cuántos. Tuvo más hijos, sí. Pero la presentan como, como una jovencita. Uh -huh con nombres diferentes, de, dependiendo del país de, de, de que hablemos Sí, no, pues eso es precisamente lo que, lo que hacen la, la, las religiones el, el hombre es el que es el que fabrica la, las mm. religiones eh, Exacto. porque, porque este, el Señor es es grande en amor y grande en misericordia y no es para que enredar tanto las cosas Él quiere obediencia dice aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición la bendición si oyeres los mandamientos ¿verdad? de Jehová vuestro Dios que yo uh -huh. os prescribo hoy y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, uh -huh. ahí nos dicen Deuteronomio 11.26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 Oh, en Isaías 48, 18 nos dice, Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y en Jeremías nos dice, Más esto les mandé diciendo, Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y a vosotros me seréis por pueblo y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Pero somos muy cabezones. <risa> o sea, la, la gente no, no, no entiende, no entiende, no entendemos. O no entendemos. No, sé no cómo, decir, no, no sé cómo decirlo. Sí, vamos a incluir. Primero sí, nosotros, porque, después ustedes. Sí, porque en, en un tiempo no entendíamos, éramos cabezones. Hasta que el Señor llegó a, a nuestros corazones y pudimos entender lo que el Señor nos estaba diciendo. Y, y, y entonces ya empezamos a entender su palabra Y estar en tratar de estar en, en obediencia y, y conocerle más y más y más A través de las escrituras Y estar en pues en esa comunión Y eso es todo, mi amado, mi amada Y ya aquí lo vamos a cortar Porque ya vamos a tener 42 minutos Así es. El tema de hoy, la Torre de Babel. La Torre de la Confusión. Sí, la Torre de la Confusión. Y si se fijan ustedes, trate de poner los comparativos entre las organizaciones religiosas con las organizaciones políticas. Uh -huh, uh -huh como que no se entienden los unos y los otros. No, no. Como países, las costumbres de Estados Unidos son muy diferentes a las de México, como es muy diferentes a las de Guatemala, a las de El Salvador, a las de Colombia, a, a las peruanas, a las chilenas, a las argentinas, y, en fin, y, no, no, y no hemos diferentes. cruzado a, hacia eh, Europa y hacia Asia y hacia sí, pues mundial, el África mundialmente entonces y no somos más que los mismos seres humanos sí más que unos nacidos aquí y otros allá por qué somos tan diferentes qué nos está faltando lo único que nos hace falta es ser más sencillos ser más, más humildes, humildes. Buscar verdaderamente de Dios. Amén. Y poder decir, Señor, cambia mi mente. Amén. Amén. Pero primero es. cambia mi corazón. Amén. Ah, correcto, así es. Cambia mi corazón para que mi mente pueda funcionar mejor. Correcto. Correcto, así es. Cámbiame. Quita de mí todo lo que me estorba. Toda la basura. Limpia mi corazón, limpia mi vida. Y permíteme servirte. Amén, amén, amén Y cuando yo vaya a tu palabra Me hablas a través de ella Enséñame, guíame Dirígeme Lámpara Y esa permíteme que palabra. yo En ese nuevo nacimiento Al venir a Cristo Jesús A mi vida, a mi corazón Que se haga una realidad lo que dice ahí amén. tu palabra en, sí, amén. En, en Corintios: que mi cuerpo viene a ser el templo, el templo del, Espíritu del Espíritu Santo, Santo. Sí, el amén. cual no tengo de mí, uh -huh. sino que es tuyo, Señor. Sí, amén, así es. Es tuyo, mi Dios. Y si usted me está gobernando, dejo de tener el problema. Sí, amén, amén, amén. Que, que, él, puedo amar que Él nos amar nos capacite. A todos los demás. Amén. Amén. Y muchas de las diferencias se van a acabar. Se ¿no? van a acabar. Así es. Así y qué es, hermoso va a ser es. el momento, mi amado, mi amada. Que uno pueda hacer, déjeme decirlo de esa manera, predicando pues, a los bautistas, a los metodistas, a... A los presbiterianos, a los nazarenos, a los enteros, a, gente todo costales, mundo, a, todo a mundo. Y que no haya ningún problema porque vamos a predicar nada más el Evangelio. Amén, amén, amén, amén. Así es. Y en la política, que todos vayamos con el mismo sentir. Amén. De que podamos servir al pueblo que queremos dirigir. Sí, correcto. Y que hagamos solamente el bien Buscando el bien para y el bien para, para la gente, para todos los demás. Para la humanidad Para todos Para que todos podamos ser Realmente felices correcto Y que todos busquemos verdaderamente de Dios El amor de Dios des... Y que el Señor Su Sea quien gobierne en nuestras mentes en Nuestros corazones, en nuestras vidas Y que sea Al quien le podemos servir Amén, amén, así es así Oremos es. Aleluya, oremos. Aleluya, glorificado sea tu nombre. Entrégale tu vida, Señor. Oh, mi Cristo, bendito Si Dios. no lo has hecho, gracias. Señor, y si ya te has enviado, palabra. dile al Señor sí. que, que enderece tu camino. Sí, Señor. Padre, le adoramos, le oh, bendecimos. Alabamos su santo nombre. Honramos señor. y glorificamos su santo gracias nombre. Gracias por su bendita palabra, Señor. ¿Cómo no gracias reconocer, por Señor? de amor. Su amor, su, grande misericordia, su Padre eterno. Gracias, Señor. Padre Santo, bendito sea su nombre. Venga señor. a hacer toque una vidas, estructura nueva en mi vida. Toque vidas, Padre, toque corazones, Señor. Ha venido a, a mi corazón, Señor. A sus pies. Cambie los, transforme los, santifíquelo, que Señor. Que puedan entender su palabra, Señor. Para que yo pueda sí, amarle a usted sentirse, intensamente. Señor. Y a mi prójimo. Sí, mi Cristo. Santo eres Jehová de los ejércitos. Señor. Su nombre. Dirija nuestras vidas. Sí, Señor. De tal forma, de tal manera. Que podamos amar Diríjanos, a toda la señor. humanidad. Sea con los presidentes de cada país, Padre. Toque sus que no importe, Señor. Sus, si son güeritos, sí, pintitos. Que yo los pueda amar a todos. Sí, por Señor. Gol. Sí, Señor. Háblenle el idioma que hablen Señor Que yo los pueda amar Sí mi Cristo Sí Señor oh, Pero Dios. si todos tenemos el mismo sentir Esas diferencias se van a acabar Sí mi Padre Padre sea su nombre Señor Quien le entregue su vida padre, hoy toque, señor. Y que le diga sí, Señor Ven a mi vida poder. Cámbiame Hágalo mío. Sí Señor Cambia esas vidas, sí, Señor. Quien se arrepiente en este momento de su forma de estar viviendo, hágale una nueva criatura, Maravilloso Señor. Maravilloso es su nombre. Y nada imposible hay para usted, Padre. Y que podamos caminar, Señor. Sí, Señor. Es tu camino. Todos de común acuerdo, sí, Señor. Siendo dirigidos por usted. Que todos seamos uno para que el mundo crea, sí, Y señor. que su Espíritu Santo, Señor, nos vaya guiando sí, paso a paso en la vida. Sí, Señor. Y preparándonos las vidas para ese encuentro sí, con usted, Señor. señor. Aleluya. Sí, padre. Para la honra, para la gloria y alabanza. Sí, la mi Señor. Su nombre, para ¿sabes? su honra, gloria y alabanza. En Cristo damos, Jesús. Gracias, Padre, por este Aleluya. tiempo que nos ha dado, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Dios me Amén. les bendiga. Amén. Dios Así me les cuide, Dios me les guarde. Y si hay alguna necesidad, ahí nos puedes dejar un mensaje. Siempre va a haber un lugar donde tú no puedes mandar un mensaje. En la así plataforma es. que nos estés viendo. Así es. O sea, en YouTube, en Twitter, en, aquí en Facebook, en, donde tú nos estés viendo. Siempre hay una, un lugar donde tú puedes poner un mensaje. Amén, amén, así es. Y déjense amar de parte de Dios. Amemos a Dios, llamemos a todos los semejantes. Así Veamos es. ya como seres humanos. Como hijos de Dios. Aleluya. Y que todos podamos sí, señor. limar de esas asperezas que pudimos tener. Y que todos vayamos Así en pos es. de lo mismo. Amén. En el Señor. En el Señor. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Y no dejen de compartir estos videos. El Señor les bendiga grandemente a sus amigos de siempre: Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es, bendiciones. Y hasta aquí llegamos, ya, ya llegamos a los 50 minutos. Bueno, bueno. Bendito sea el Señor. Bendiciones. Bendiciones.